Es el señor Ezequiel González Pero antes de entrar nosotros a conversar con Ezequiel González Pues yo quiero recordarle a todos los ingenieros y ventaneros de toda Como cada lunes pues nosotros decidimos Y le damos la bienvenida aquí a nuestro compañero el señor Ezequiel González. Saludos, Ezequiel. Buenos días, señor Hernández Puntiel. Bienvenido a este primero de julio sí, sí. del año 2019. Sí, la caqueta de julio. ¿verdad? Y sobre todo saludo a los amigos televidentes que siempre nos acompañan los lunes aquí. Eh... Muchas mucha cosas interesantes, Ezequiel. Dem hoy. Demasiado. demasiado. demasiado. ¿Sabes que Hoy, hoy uno de esos no se siente como abrumado. Sí, sí, sí. No ¿Por llegamos. dónde voy a comenzar? Sí, hay, ¿Por el banco hay, central? Hay, sí. hay tanta información. en ¿eh? eso. <risa> Hay influyen. informaciones Eso económicas sí. e informaciones sí, sí. políticas Que influyen en la economía eh? Sí, sí, todas, todas, claro que influyen todas en economía. van de la mano Tú lo has sí, dicho sí, sí. con es, mucha propiedad Claro. Entonces, vamos a dar la opción que sea usted que inicie por cualquiera de esos temas que están en el tapete bueno, mira, en materia de economía y finanzas Dentro de la situación actual yo diría que las noticias económicas son básicamente buenas En primer lugar, el Banco Central acaba de anunciar Atención Telenor.com Sí, atención sí, sí. <risa> Y pronto voy a tener nuestro, mi página también por Nuestro amigo Génesis sí, sí. Adelante <risa> señor González <risa> sí, sí. Acá, El Banco Central acaba de anunciar Que baja medio punto que tiene 50 puntos porcentuales En lo que es su tasa de referencia De captación a los bancos eh, Ya eso lo hemos explicado anteriormente aquí Pero es bueno refrescarlo ¿Qué significa eso? El Banco Central tiene maneja dos tasas no será el inicio de las campañas. Forma parte, vamos, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver lo bueno que tiene eso independientemente de sí, que sea, por lo que sea. Él siempre le busca un chin de sal. ¿no? no, no, no, para que no te dejes sí. inducir, porque no, el no, no, no, siempre no le, tiene, le tiene sí, su. Sí, sí, pues está está sí, por sí, abajo. Hay ah, bien bolita, No, bien. sencillamente, eh, el Banco Central maneja dos tasas. Eh, que una tasa que le paga a los bancos, los bancos hacen transacciones diariamente. Cuando un banco decide dejar el dinero en el Banco Central, un, un banco comercial, me refiero a una asociación de ahorro y préstamo. Ellos le pagan un interés. Por ejemplo, si al final de las operaciones del día, dentro de los intercambios de, de cheques, eh, todo este tipo de cosas, el banco popular, por un ejemplo, quizás no sea no más correcto, pero bueno, un ah, banco cualquiera, le sobra mil millones de pesos, dice, le dice el Banco Central, ok, déjamelo ahí. Entonces, por esos mil millones de pesos, ellos le pagan, estaban pagando un 5.5, ahora le están pagando un 5% mensual. No. De igual forma, cuando a un banco cualquiera, dentro de sus operaciones diarias, le falta dinero, el Banco Central también le presta para que ese día supla sus eh, actividades. Entonces, es algo normal, algo que pasa todos los días. ¿Qué la implicación que tiene para nosotros los consumidores es que si el Banco Central rebaja la tasa que le está pagando a los bancos por dejarle dinero. Los bancos van a decir, bueno, en, en un millón de pesos, en dos millones de pesos, un medio por ciento no significa nada pero cuando estamos hablando de operaciones de miles de millones de pesos okay. diarias es no, una un volumen no. alto entonces, ¿qué va a pasar? El ba los bancos van a decir, no, pero espérate, para ayudar al banco central al 5, mejor busco y se lo presto a Víctor, se sí. lo presto a serio sí, sí, a sí, sí. un 7, un 9 entonces eso induce de una forma indirecta en una baja de la tasa, demás, la tasa ¿y bien. dinamismo? y dinamiza dinamismo. la economía dinamismo. también lógicamente porque la tasa es más barata, más dinamismo económico hay Ezequiel, eh, eh, Para complacer a serio, sí. esa es una medida que uh -huh. tú has explicado en detalle eh, que beneficia al sector. Eh, ¿Crees tú que esta medida.? A los sectores. A los sectores, claro. A los sectores. Sí, todo se, se, eh, beneficia se beneficia, el claro. Pero son medidas que obedecen a un buen momento que está pasando el Banco Central la finanza en la República o, Dominicana. Por o, el contrario, puede, es, esas medidas se toman cuando hay un estancamiento económico. Porque lo que se busca con esas medidas es dinamizar, dinamizar la economía. Okay. O sea, en un momento en que la economía está muy dinámica, muy caliente, como le llaman ellos, no es necesario hacerlo. Bueno, bueno, se, bien. se toman en, en un momento en que la economía está restringida. Entonces, pero pues, es una acción sí. positiva. No, pero no, no para claro que claro. sí, porque va a ayudar a dinamizar. Pero entonces hay otra noticia que también se tomó en la reunión de la Junta Monetaria del día 30, que fue el pasado bien. el pasado sábado. ¿verdad? Y es que, además del encaje legal que se había liberado hace como un mes, que eran casi 30 mil millones de pesos, 9 mil y pico... Se acaban de liberar 5.154 millones más. Pero solamente. Eso es bueno, ese qué Eso es bueno porque se va a destinar a la vivienda económica. Es bueno, como te digo. Eso es bueno en este momento y es bueno en economía. cualquier momento. Eh, vuelvo y, y te se digo. Puede hacer en cualquier momento, pero este es el mejor. Vuelvo y digo, es bueno porque dinamiza la economía, pero. Indica también que las autoridades están preocupadas porque están viendo una cierta contracción económica. Mira, lo pero primero para, es la inversión para, para, extranjera. Para. la inversión extranjera está en stand-by hasta que todo el titanes se decida. Eso es así. Sí, pero yo y quiero... más ellos sabiendo que este fin de semana se encrudeció se crude, se más la división y se encrudeció más el, el, la batalla contra el, para el poder. Y sí, eso que dice serio, para no. Eh, quitarle impacto, ¿verdad? Esta decisión. Son acciones, Ezequiel, y tú vas a corroborar si es así o no, que generalmente eso en eh, cierta época del año el Banco Pueden Central sucede a hacer ese tipo de acciones, ¿verdad? En, en beneficio del, del dinamismo económico nacional para, para no terribles. Lo que, sea, ahora, lo ahora, que se le quiere decir sí, que no, son, no, y que son a... medidas y son acciones que están claro, el Central, voy, en un momento sí, donde estamos es decir, en plena claro, campaña política. Voy a, voy, a, voy a mí. Voy a mí que cada cuatro Semanas es que van a subir la gasolina, hasta, desde hoy en adelante. ¿Hay algo, mí? hay algo que hay que tomar en cuenta, señores. Eh, siempre he dicho que si hay un funcionario que se gana el dinero aquí, es el, el gobernador del Banco Central. Él le paga un millón de pesos mensuales, pero yo soy de lo que entiendo que si... Valdez Alviso. Valdés Alviso si él no estuviera ahí, en un, su, él le paga un millón de pesos mensuales. En, en, en cuatro, en un año son 12 millones. 24, 36, 48 millones. Un so, una sola medida mala que se toma se lleva 50 años de sueldo de Baida Un solo día. En un solo, una sola medida. O sea, que hay que reconocer el trabajo que, el ha trabajo hecho, que hace. Y que el trabajo que le hace tiene que ser bien se pagado. las medidas que tomaba mal y esa gente. ¿Te acuerdas? En un día el peso se fue, el que se yo, de, de, de 40 a 50 y ese fue en todos los sueldos que sí, se, sí, se, se ganó gustó, sí. en su vida entera. Sí. Es en una sola medida. O sea, eh, hay, que, hay que tomar eso con, con, con pinzas. No, no quiero que me, me vean justificando, pero también hay que ver desde ese punto de vista. Tú no puedes poner ahí a cualquiera. De hecho, anda una información ahí de que, que van a hacer cambios en el gobierno. Creo que entre ellos está el Banco Central. No sé si es cierto o no, pero ya pero andan, un andan unos rumores. Yo creo como que van como Mira, ellos, ellos tienen que buscar la forma de, de sacarle cuerpo a estas cosas. Y los rumores de cambio son parte de eso, porque ellos están buscando la forma que la gente se distraiga con, con otra cosa. Entonces, ya tenemos dos medidas ahí que son tomadas por Banco Central que tienden a dinamizar la economía. Otra medida que me llamó la atención ayer fue que la OPEP pensaba durante lo que queda de 2019 mantener la restricción de el, la, la extracción de petróleo, la venta de petróleo. ¿Qué indica eso? Que ellos están viendo que van a tener que mantener esa restricción porque el petróleo no va a subir. O sea, nos da tranquilidad saber que en lo que resta, los seis meses que restan, hoy precisamente, del año, no hay un temor a menos que surja algo ya, una guerra con Irán, una cosa eh, no hay un temor de que, de que eso pueda suceder otro eh, aspecto importante fue que es, hace varios días culminó la cumbre del G20 que como ustedes saben es el grupo de las 20 economías más industrializadas del mundo se reunieron en Japón y en esa reunión surgieron varias cosas, entre ellos hubo un acercamiento entre China y en Estados Unidos eh, acordaron una tregua en la guerra, o sea que no, ninguna de las dos partes va a tomar nuevas medidas en represalia contra la otra eh, a la empresa y a la eso promesa, aunque sea momentáneamente da cierta tranquilidad. tranquilidad la empresa está Highway que yo nunca la sé pronunciar eh, también ah, wey, le sí, levantaron sí. parte del embargo y le van a permitir que las empresas los suplidores que ellos tienen, norteamericanos le puedan suplir eh, entonces, sí, es que después de tanta ladaca de Trump, que no, que sí, que esa, esa oposición a que eh, ciertamente esta compañía pues, pueda comercializar su producto, entonces, de buenas a primeras se vira y pues, sí, sí, ya se... Eh, es, tenemos a ese estilo de Trump, ¿Eh? es un estilo un poco extraño. Y politista, y politista. Pero, y politista. Right, peor, sí. yo, creo, yo creo que Hipólito es <ríe> una mano de bingo. Delante. Delante de una la, sí, una lagaña borracho. Eh. Entonces, eh, el, la, esta reunión del, del G20 donde se pudieron ver cara a cara los principales líderes económicos del mundo, yo creo que cayó en buen momento porque eh, hasta cierta forma va como a bajar un poco las tensiones entre los distintos países, yo estoy seguro que aunque no era un tema económico pero se trató seguro por debajo el tema de Irán, ya China y Estados Unidos llegaron a esa tregua por lo menos de seguir negociando y eso va no garantizaría que en este próximo semestre a menos que surja una eventualidad pueda haber una, una tranquilidad y una estabilidad económica a nivel mundial, lo cual es importante para nosotros porque vivimos en un mundo en que ya todo lo económico está concatenado, para bien o para mal. Y ahí entonces entraría el tema político. Ahí, así como es bueno que se reúna el grupo G20 y lleve la paz y la tranquilidad, el aspecto económico que a su vez se convierte en una tranquilidad política aquí en República Dominicana las cosas que puedan suceder en el aspecto político también se van a reflejar en, en lo económico así es, yo creo que ha sido una manera muy especial de cómo Ezequiel eh, ha hecho este recorrido no solamente a nivel nacional sobre la financia y la economía sino también a nivel mundial es por eso que nosotros siempre decimos que Ezequiel tiene esa manera muy particular de decir las cosas en términos económicos y financiero para que ustedes y nosotros podamos entender este tema que muchas veces resulta eh, difícil de entender así que Ezequiel gracias hermano, como, como siempre, siempre un placer. como cada lunes, vamos a ver si un día de esto Ezequiel, pues hacemos contacto con nuestro amigo, eh, también asesor de este programa claro, de la financiación. que tiene mucho que no viene claro, a estar con nosotros el pues, letra, eh, no? eh, señor Pedro Esteban así que Ezequiel, gracias por estar con nosotros como cada lunes, ojalá que se pueda quedar Ezequiel con nosotros, porque ya en el próximo segmento nos venimos con los comentarios de actualidad de Sergio Romero y quien les habla, eh, Tratar de hacer con la mayor objetividad posible. Así que vamos a una pausa y al regreso venimos con los comentarios. No le y que en breve regresamos.